Hoy día vamos a tener un tema muy, muy importante que es la interpretación de, de los hemocultivos. Eh, ¿Por qué es importante esto? ¿Cuál es la relevancia de tener un hemocultivo? El hemocultivo es el método por el cual se realiza detección de microorganismos en la sangre. Tiene alta relevancia dado a la severidad de las infecciones del torrente sanguíneo, pues estas infecciones pueden condicionar incluso fallecimiento del paciente y por lo tanto saber el agente etiológico va a ser muy importante. Eh, permite determinar la susceptibilidad antimicrobiana que es clave para el éxito del tratamiento de una infección. Permite, por otro lado, optimizar y desescalar antibióticos. Nos permite alertar sobre los porque sus resultados preliminares, que son el GRAN, tienen un alto impacto en la racionalización de la prescripción de los antibióticos y en la estancia hospitalaria. De hecho, si a mí eh, me dicen que está creciendo un gran negativo y, por ejemplo, está usando vancomicina más, más amigacina, suspendo la vancomicina porque ya sé que el gran eh, es un gran negativo. Permite además diferenciar una infección adquirida en la comunidad o una intrahospitalaria es un método importantísimo para vigilar la resistencia de los antibióticos. Eh, como ven, la relevancia es muy alta y por lo tanto la adecuada interpretación de un hemocultivo será muy importante para un correcto diagnóstico y tratamiento. Cuando uno recibe un hemocultivo, eh, lo que recibe es esta información. Por ejemplo, tenemos eh, este hemocultivo en el que nos informa que está creciendo un coco gran positivo y un vacilo gran negativo en primer momento, y finalmente te reportan que es una pseudomonas uroginosa y es un estafilococo de epidemias. Entonces, eventualmente, ¿tú qué haces con esa información? Pero debemos tener presente que lo que uno está recibiendo es realmente la última fase de todo un proceso. ¿En qué ¿Qué fases tiene ese proceso de la interpretación de cultivos? Tenemos que tener claro que tenemos una fase preanalítica, una fase analítica y una fase posanalítica. El reporte es la fase posanalítica, pero para darle una adecuada interpretación tenemos que saber realmente qué pasó en todas las fases previas, que es desde la sospecha clínica, la solicitud que uno hace eh, para el hemocultivo, el muestreo que uno realiza, la inoculación en el frasco de hemocultivos, el transporte que uno haga, eso va a pertenecer a parte preanalítica. Ya vamos a ver en detalle cada una de esas fases. En la fase analítica vamos a tener si es un método automatizado, es un método estándar el que se está usando. Esto va a ser muy importante a la hora que uno tome decisiones y recién viene la fase post-analítica. Una vez que hemos hecho el análisis de todo ese proceso, uno puede interpretar que el resultado es una infección, es una colonización o es una contaminación. Volvamos al caso. Tenemos este resultado y te informa que hay dos, este, dos bacterias que están causando esta probable infección. Pero uno sabe, por reportes, que una de las bacterias informadas es un CONS, y cuando uno evalúa lo que pasa en los reportes de diferentes entidades, se encuentra que, por ejemplo, el Hospital Cayetano Heredia, eh, en, para celsis temprana en, en sus hemocultivos encontró cero este, eh, coagulasa negativos. Sin embargo, otras clínicas, como, como ven el ejemplo que estamos poniendo ahí, tienen hasta 60% de reporte coagulasa negativa, y en el hospital, un hospital nacional hasta un 43% de coagulasa negativa. ¿Y qué sabemos al respecto de este gen? Sabemos que solamente el 15% de estafilococo coagulasa negativos aislados en neonato representan una verdadera infección. Es decir, entre el 80 y el 85% de CONS son falsos positivos. Y si uno ve qué pasa con los CONS, en sepsis neonatal temprana, bueno, ese porcentaje va a ser mucho menor. Entonces, en base a esa información, uno puede comenzar a tomar decisiones y se cuestiona si realmente eh, ese germen que se ha encontrado es parte de una infección o es parte de una contaminación. Sabemos que para catalogarlo como una verdadera infección, tendríamos que tener dos hemocultivos que nos dicen que ha crecido el mismo estafilococo ese mismo cobuloso para realmente, efectivamente, es el que está produciendo la infección. Entonces, cuando uno hace eh, eh, la interpretación a, a ese antibiograma y ve todo, se va a dar cuenta que es probablemente, muy probablemente, una contaminación, porque la posibilidad de tener dos gérmenes, en una sepsis temprana es menos del 1%. ¿Por qué es relevante referirnos a los hemocultivos contaminados? ¿Cuáles son sus potenciales consecuencias? Bueno, un hemocultivo contaminado puede significar innecesario uso de recursos de laboratorio, incremento en la duración de la hospitalización, innecesario uso de antibióticos, esto. Más selección en la presión, eh, más presión selectiva para resistencia, más efectos adversos, innecesario uso de otros estudios, eh, procedimientos, imágenes, en suma, representa altos costos en tener ejecutivos contaminados. Hay otras potenciales consecuencias, menos disponibilidad de camas UCI. En, eh, sabemos que en Sudamérica tenemos un gran déficit de, de camas eh, UCI y el tener estadías más prolongadas, lo único que hace es restringir esta accesibilidad. Mal gasto del tiempo del personal que atiende al paciente: tienes eh, técnicos, personal de farmacia, personal de laboratorio, que está empleando parte de su tiempo para investigar o para poner antibióticos, etc., eh, eh, en, en base a un cultivo que es contaminante. Obviamente, más riesgo de efectos adversos por fármacos múltiples eh, tiene un impacto además en la pérdida de credibilidad en los resultados de los laboratorios y, como señalamos anteriormente, hay un aumento en los costos. Se estima que los cultivos contaminantes pueden aumentar los costos de hospitalización hasta un 20 y 39%. Como sabemos esto, tenemos, por lo tanto, la necesidad de vigilar el proceso de la toma de hemocultivos. Con la información señalada, no es posible que tengamos en, eh, pacientes hasta un 60% con cons negativos. Entonces, entonces, eso hace que haya la necesidad de estandarizar la toma de cultivos. Para ello, eh, tiene que haber una reunión conjunta de todo el personal involucrado en la toma de cultivos, neonatólogos, eh, laboratorios, infectólogos, etcétera, etcétera, porque es necesario estandarizar la toma de cultivos. Veamos ahora cómo se debe hacer la interpretación de los cultivos en, en aras de esa estandarización. Nos referiremos en un primer momento a la etapa preanalítica. En la etapa preanalítica comienza desde que uno tiene la sospecha clínica y solicita el examen. La pregunta es, ¿cuándo lo solicito? ¿Tengo que solicitar la prueba? ¿O es altamente rentable pedir un hemocultivo si yo tengo un paciente, por ejemplo, en el que estoy sospechando sepsis, si estoy sospechando endocarditis, si estoy sospechando bacteremia asociada a catéter? ¿Qué otras situaciones, más bien, no debe hacernos pedir un hemocultivo? Fiebre 48 horas por cirugía, eh, cuadros eh, localizados tipo celulitis pequeñas, eh, Aumento de marcadores inflamatorios no nos deben hacer solicitar un hemocultivo. Entonces va desde cuando sospechamos y desde cuando eh, hacemos la solicitud que esta debe ser eh, eh, sesuda según el examen juicioso que hayamos tenido de nuestro paciente. Luego tenemos con respecto al muestreo la pregunta. De primera intención es ¿qué antiséptico utilizo para prevenir hemocultivos contaminados? Bueno, eh, solamente a manera de resumen, cuando intento hacer la prevención de hemocultivos eh, contaminados, hay productos alcohólicos y productos no alcohólicos. Miren eh, esa unidad de resumen que tienen acá en el rombo, el riesgo de contaminación es alrededor de la mitad para cuando usamos Productos alcohólicos. Y cuando comparamos tintura de yodo y yodo povidona, encontramos que no hay mayor diferencia en cuanto a la prevención de hemocultivos contaminados. Sin embargo, si comparamos clorexidina con yodo povidona, claramente el riesgo eh, cae casi un 70% de tener un hemocultivo contaminado si uso preparados con clorexidina. Entonces, el primer concepto que acá debemos ver es que los preparados que tengan clorexidina van a terminar siendo mejor que aquellos que usan iodo Sin embargo, todos ustedes saben que las antisepsis en unidades neonatales, cuando ve pacientes con extremado peso bajo, eh, tiene una serie de retos y entonces trata uno de usar clorexidinas eh, de menor concentración entonces eh, se ha visto eh, en estudios que la clorexidina tópica al 0.5% con, con alcohol isopropílico al 70% eh, eh, comparado con soluciones iodadas, encontró una reducción similar a los recuentos bacterianos en la piel de los recién nacidos prematuros. O, es decir, tener clorexidina a menor porcentaje demuestra siendo igual utilidad que tener la clorexidina al 2%, donde está focalizado la gran mayoría de estudios. Clorexidina al 0.5%, pues superior a povidona yodada al 10%. Sin embargo, el uso de antisépticos, otra vez, no está libre de riesgos en neonatos y se ha informado quemaduras químicas extensas cuando se usa clorexidina al 0.5 en alcohol al 70%. Entonces, cuando se usa la clorexidina con alcohol al 70%, a pesar eh, de que tiene menos efectos adversos que usando al 2%, también se siguen viendo problemas de este tipo. Entonces surge la posibilidad de comparar alcohol clorexidina versus clorexidina acuosa, en la cual ustedes ven que la prevención que yo pueda hacer con clorexidina acuosa va a ser la misma que yo pueda hacer con clorexidina y alcohol. Entonces, esto nos permite eh, tomar la decisión de que en pacientes de muy bajo peso una opción muy útil es poder usar clorexidina acuosa. Y esto nos va a permitir disminuir el riesgo de eh, potenciales efectos adversos a la hora que se hace la antisepsia. Otro punto relevante e importante con respecto al muestreo es que debemos tener en cuenta que la tasa de contaminación puede ser significativamente mayor en las muestras de hemocultivos de catéter intravascular es más sencillo, eh, si ya tienes el catéter, pedir el, el, el cultivo, pero debemos saber que eso puede tener una tasa de contaminación. Ah. Estudios que hacen el muestreo cuando recién acabas de colocar el catéter, bueno, aparentemente ahí no podría, eh, eh, la posibilidad de infección de contaminación es menor, pero si yo ya tengo puesto el catéter, yo debería hacer la toma de muestras de otro lugar que no sea el catéter, salvo que yo esté tratando de discriminar si la infección que tengo no es asociada al catéter en la cual voy a tener una punción periférica y una punción de catéter. ¿Qué hay con respecto a la, a, a la, al muestreo y a la inoculación que se hace de esa muestra? Hay dos puntos relevantes en esta etapa. La desinfección de los tapones y el volumen de sangre necesario que, que uno tiene que tener para poder aislar a, a, a los gérmenes, sabiendo que muchas de las infecciones tienen recuento bajo de colonias eh, de bacterias. Entonces, nos vamos a referir a estos dos, dos puntos. ¿Qué hay con respecto a la desinfección de los tapones de los frascos de hemocultivo? Un punto clave es respetar el momento de la colocación de la clorexidina o alcohol al 70%. Las dos se pueden usar para la, la, la, la, la, la desinfección. Sin embargo, hay un momento en el que se debe hacer que ya vamos a ver en los 10 pasos de toma de un cultivo. No colocar el alcohol o el antiséptico instantes previos a la inoculación del cultivo. La introducción de pequeñas cantidades de antiséptico puede inhibir el crecimiento bacteriano. No usar yodo porque puede malograr este, eh, los tapones y finalmente... Es, eh, malograr la muestra. ¿Qué hay con respecto al volumen de sangre necesario? Múltiples estudios han demostrado que a mayores volúmenes de sangre cultivada conducen mayores tasas de detección. Para poder aislar el agente etiológico en infecciones del torrente sanguíneo con una baja carga bacteriana, se recomienda tomar muestras de un volumen que sea lo más grande posible. La pregunta es, ¿qué porcentaje de pacientes tienen esta baja concentración de bacterias? Algunos estudios han demostrado proporciones de bacterias con recuentos menores de 10 unidades formadoras de colonias por mililitro, hasta en un 23% hasta 69% de los lactantes y niños. Y ojo, los adultos incluso tienen menor cantidad de unidades formadoras de colonia. Entonces, esto dice, eh, eh, claramente nos dice que en general tú tendrías que tomar más cantidad para poder aislar, poder, poder aislar a estas infecciones con bajo recuento de colonia. Y es así que se recomienda un determinado volumen sanguíneo de acuerdo al peso del de, de paciente. Sin embargo, en forma interesante, cuando hablamos de la población de neonatos, es una población especial. Que quede claro que cuando tienes un niño más grande, necesitas más volumen para poder aislar estas colonias de bajo crecimiento. Pero ¿qué pasa? específicamente en la población neonatal. Este trabajo es un trabajo muy lindo porque demuestra, mira cuando yo tengo incluso colonias entre 4 y 5 eh, unidad, colonias formadoras por mililitro efectivamente con 0.5 mililitros yo voy a perder la posibilidad de leer gérmenes. Pero a partir de un mililitro así tenga Menos de cinco colonias, alrededor de, voy a poder aislar hasta el 99% de hemocultivos. Y no me da más si le estoy dando dos mililitros o cuatro mililitros, salvo que mi infección este, sea menos de una colonia en la cual podría yo intentar hacer este, más volumen. Pero en general, en general, fíjense, con un mililitro ya se puede detectar incluso eh, eh, infecciones con recuentos de 4 a 5 eh, colonias por mililitro como mensaje es que cuando tengo un neonato el volumen que debo sacar debe ser al menos de un cc porque me va a permitir poder captar a la gran mayoría de infecciones. Veamos ahora qué hay con respecto a la inoculación. Si es que se debe cambiar de aguja al momento de inocular la sangre en el frasco ejecutivo, es una pregunta eh, que siempre uno se hace. Bueno, es, acá les presento dos trabajos en los cuales tenemos con cambio de aguja y sin cambio de aguja. Con cambio de aguja se ve para esta serie de 182 hemocultivos tomados 0.6% de infección y sin cambio de aguja 2.2%. Sin embargo, cuando eh, uno hace el análisis de este ensayo clínico interesante, se da cuenta que esta diferencia de 1.6% pasa por la unidad y realmente no hay la clara evidencia que el... El, el cambiar de aguja realmente eh, signifique eh, mucho menos infección. Este es otro trabajo interesante. Acuérdense que muchas veces se toma más de un hemocultivo, dependiendo de la infección, se toma dos hemocultivos. Eh, incluso a veces puedes tomar un cultivo aerobio, anaerobio. Y entonces acá vas a tener que cuando, cuando vas a... Tienes la posibilidad de que cada vez que siembras ¿eh? a un frasco cultivo, cambiar la aguja. Interesantemente, este trabajo evalúa qué pasó cuando no hubo cambios, 2.2% se, se infectó, con un cambio 0%, pero con dos cambios, 1.9%. Entonces, no queda claramente definido que el hacer este cambio de aguja eh, realmente me disminuye de forma importante el, las, eh, las contaminaciones. En contraparte, en contraparte, este es un trabajo bien interesante en la cual se evalúan a, a, a residentes que tenían por lo menos un año de entrenamiento y se les vio eh, durante un año qué reportaban en cuanto a su toma de cultivos. El 69.7% de residentes reportaron una lesión por pinchazo con aguja contaminada y de estos el 17% reportaron Exposición a sangre de pacientes infectados con HIV por pinchazo de aguja. Entonces, como pueden ver, hay el hecho de querer cambiar la aguja también tiene un riesgo intrínseco de accidente laboral. Por eso que actualmente se prefiere no hacer el cambio de aguja. Y porque después vamos a ver que la óptima óptima antisepsia de la piel probablemente sea el que tiene mayor impacto. Ahora nos vamos a referir teniendo estos conceptos previos a los 10 pasos de la toma de hemocultivo. ¿Cuáles son? El primer paso es lavado de manos. Recuerden que debe durar 30 segundos. Ojalá. Mínimo 20 segundos, pero se recomienda 30 segundos. Cuando hemos hecho el estudio, más o menos las personas se demoran entre 8 y 12 segundos. Recuerden que debe ser 30 segundos. El segundo paso es la asepsia de la piel durante 30 segundos. La asepsia de la piel durante 30 segundos. Pues es usar clorexidina alcohólica en mayor de dos meses... Y se aconseja usar clorexidina, cosa, en menores de dos meses. Pero ojo, otra vez, 30 segundos. Usualmente nadie o muy poca gente respeta esos 30 segundos. El tercer paso es desinfectar los tapones y dejar secar. Fíjense el momento en el que estamos haciendo la desinfección de tapones. Es muy importante que se haga en este momento porque debemos dejar secar el, el desinfectante porque eso va a permitir que no se contamine la muestra. El cuarto paso, ahora sí, nuevamente te lavas las manos y te calzas guantes estériles. El quinto paso es la punción, que puede ser venopunción, pero recordemos que en pacientes extremadamente pequeños, muchas veces la punción lo vamos a hacer a través de la arteria, sobre todo en pacientes menores de un kilo. Luego, se retira la aguja, se coloca una gas estéril sin hacer contacto con la aguja. Este es un paso en la cual muchas veces fallamos. Por evitar la gota de sangre inmediatamente, eh, cogemos la, la gasa y al hacer el contacto con la aguja, contaminamos la, la muestra. El séptimo paso es la inoculación del frasco en el hemocultivo que habíamos visto debe ser al menos un mililitro. Por lo tanto, cuando yo uso la aguja, la, la jeringa, no debo usar las jeringas de un mililitro porque eso me dificulta tener el mililitro. Muchas veces eh, no puedo tener el mililitro. Por lo tanto, se sugiere que esa, esa jeringa haya sido de más de un mililitro. No se cambia la aguja, como hemos estado viendo. Luego tenemos el octavo paso, que es el lavado de manos. Desechamos los punzocortantes y los guantes. Un noveno paso que es roturar los frascos, datos del paciente, fecha y hora de extracción y finalmente lavado de manos. Fíjense que en varios momentos hay lavado de manos, porque ya se ha visto que el lavado de manos es la, lo más importante para, la, eh, para evitar infecciones. Y entonces, ¿cuáles son esos momentos de lavado? Mira, el primer momento de lavado ha sido cuando íbamos a ver al paciente. Recuerden que tiene segundo. Hay un segundo lavado de manos que es este, antes de calzarse los guantes. Hay un tercer momento, es después de que hemos hecho, hecho la, la inoculación del frasco en el emocutivo. Y hay un cuarto momento, es que cuando... Dejamos al paciente y potencialmente nos hemos podido contaminar. Por lo tanto, el lavado de manos también ahí es importante. Y recuerden que ese lavado de manos tiene que tener 30 segundos. Cualquier error en uno de estos procesos aumenta la posibilidad de que se contamine la muestra. ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? No podemos ordeñar al paciente para tomar el hemocultivo. Esta escena no debe repetirse nunca. Eh, muy probablemente tengamos la obtención un, de un cons, y, pero en realidad es netamente un contaminante. ¿Qué otra cosa no debo hacer? La desinfección instantes previos a la colocación del hemocultivo. Este es un error frecuente también. Una vez que ya has obtenido la muestra, desinfecta ese tapón e inocula pero no le hemos dado tiempo de secado. Por lo tanto, debemos respetar el momento que se hace la desinfección de estos, eh, de estos frascos de hemocultivo. ¿Qué otra no, cosa no debo hacer? No, no es 5 segundos el lavado de manos, no es 10 segundos, no es 15, no es 20, no es 25. Es 30 segundos y ojo. En forma muy importante, la mayor parte de trabajos que te dicen que son 30 segundos es cuando se ha probado clorexidina al, al, al 2%. Cuando se usa eh, concentraciones menores, probablemente el tiempo que te asegura la adecuada este, este, desinfección es aquella que tiene más de 30 segundos. Pero 30 segundos, si se ponen a pensar, es un montón de tiempo y a manera de ejercicio solamente voy a contar algunos segundos y comencemos ahí han pasado solo 15 segundos se necesita el doble para que tu intervención sea adecuada. ¿Qué otra cosa no debo hacer? Es esto. Primero, colocar algodón no puede ser. Segundo, gasa no, puedes, no puede ser que la gasa roce al momento que saco la aguja. Habíamos dicho, primero se saca la aguja y después se coloca la gasa. Son los errores comunes que se cometen al momento de hacer el hemocultivo. Muy bien, ya tomamos el hemocultivo y ahora vamos a ver qué se debe hacer con esa muestra obtenida. Y esto tiene que ver con el transporte. ¿Qué hay con respecto al transporte? El transporte del de frasco de hemocultivo obtenido, debe tener una temperatura ambiental, no exponerse a la luz solar directa y colocar el licuador lo más rápido posible. Los frascos con su debida identificación deben transportarse inmediatamente. Se recomienda que el intervalo entre la recolección de la sangre y la entrada de los frascos a un sistema de hemocultivo está automatizado, estándar, no debe ser mayor de dos a cuatro horas. Ojalá pueda hacerse dentro de las dos horas. Si no se puede eso, hacerse eso, debemos tener en cuenta que se puede mantener a temperatura ambiente durante cortos periodos que nunca deben superar las 18 horas. Si hoy a superé las 18 horas, no debo usar ese frasco. Los hemocultivos por otro lado nunca se ref refrigeran, pero el concepto clave es que en realidad estos frascos de hemocultivos debían entrar al análisis dentro de las dos primeras horas. Acá hay un trabajo que evalúa el impacto en el tiempo que transcurre entre la extracción de la sangre hasta su incubación. Fue la valoración de 50.000 hemocultivos y en la cual eh, se demuestra que, que cuando tú recolectas la muestra eh, y lo siembras inmediatamente durante un horario de laboratorio este, eh, abierto, eh, cuando el laboratorio está abierto y por lo tanto puedes cum cumplir estos estándares, 13% de muestras fueron positivas. En cambio, cuando la muestra recolectada fue un horario cerrado, cuando ya el laboratorio cerró y no puedes eh, hacer estos estándares, fíjate, la, eh, el aislamiento es menor. De hecho, acá hay un valor interesante, que la disminu hay una disminución de 0.3% por cada hora que se demora en incubar la muestra. Otra vez, el mensaje es que la muestra sea eh, incubada lo más rápido posible. Ahora vamos a ver la otra fase importante, la fase analítica. Ustedes saben que tenemos métodos eh, automatizados. Eh, actualmente gran parte de los hospitales tienen métodos automatizados en la cual se detecta rápidamente el crecimiento y además se puede ver la, la susceptibilidad rápidamente. Pero hay diferentes... Eh, tipo de hemocultivos hay manuales y los automatizados no todos los centros tienen los automatizados y hay alguna diferencia entre que use un hemocultivo manual versus un automatizado bueno, la detección del crecimiento de los frascos de hemocultivo manual tiene que ver dependen de los cambios visibles en el caldo Tú ves si hay turbidez, si hay hemólisis, si hay producción de gas. Pero esto necesita que esa inspección de los frascos de hemocultivo lo realicen técnicos de laboratorio que deben tener un ojo entrenado para ello. Por otro lado, si tú has querido enriquecer tu hemocultivo manual y lo has puesto a adición de resinas de carbón, etcétera, que pueden mejorar estos medios, pueden crear una turbidez en el caldo de cultivo que pueden comprometer la detección visual del crecimiento bacteriano. Entonces se ha visto, en cambio, que los métodos automatizados, cada 10 minutos se hace lectura de CO2, estos se van movilizando y eso permite un crecimiento más rápido de las bacterias cuando se usa un método este, este, automatizado. Solamente para... Para que vean la diferencia, este es un, un, un trabajo en el que eh, compara hemocultivo convencional versus hemocultivo automatizado en, en múltiples infecciones. En, en forma interesante, se ve que el sistema convencional, dentro de las 24 horas, aísla al 28% de germes. En cambio, el Bacter el 57% con una diferencia significativa. Y dentro de las 48 horas, el sistema convencional te puede aislar hasta un 77% a diferencia del Bacter en un 82%. Esto es cuando se habla de motivos generales en una población de adultos. Ya más adelante vamos a ver... Que para neonatos, para sepsis, este aislamiento a las 48 horas es mucho mayor. Pero la intención de mostrar este trabajo, que es bien interesante, es que no es lo mismo usar un sistema convencional versus usar un sistema automatizado. Que es importante tenerlo en cuenta al momento de tomar decisiones. Pues bien, ahora vamos a ver. ¿Qué se hace ya finalmente en la parte postanalítica? ¿Cómo se interpretan los hemocultivos? En general, si un estafilococo aureus, un streptococo pneumoniae o una enterobacteria, llámese Klebsiella, E. coli, Proteus, una pseudomona, una cándida, casi siempre predicen una verdadera infección. Debemos tener presente, sin embargo, que hay otros que pueden ser contaminantes, enterococo, estetococo, viridas y sobre todo el estafilococo, coagulasa negativo. Y si me sale un aislamiento de propio neobacterio, casi siempre representa una contaminación y debo informarle cómo contaminado. Cuando uno trata de interpretar los hemocultivos, se va a dar cuenta que los agentes patógenos van a crecer más rápido que los contaminados, como se puede apreciar en esta, en, en esta figura, en, en, en líneas continuas, claramente hay hasta un 95% de crecimiento en, en, en las primeras 48 horas, en cambio, en contaminados, solamente a las 48 horas crece un 60%. Los cons demoran en crecer un poco más cuando se los compara con otras bacterias. Informe interesante, en general, los gran positivos y los gran negativos van a tener la misma velocidad de crecimiento. Y esta tala de es bien interesante. Porque evalúa el crecimiento de pacientes que recibieron antibiótico, pero que no, ese antibiótico no fue capaz de controlar la infección. Fíjese claramente, incluso habiendo recibido este antibiótico, yo voy a poder, eh, a las 48 horas, si es que uso estos métodos eh, este, automatizados, recuperar a un gran porcentaje de cultivos. Y esta es la tabla más bonita en la cual se ve que para pacientes con sepsis neonatal en el 97% de, de veces voy a aislar al germen causante de la infección dentro de las primeras 48 horas. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que ha evolucionado bien, que tiene cultivo negativo a las, a, a las 48 horas, yo perfectamente puedo hacer retiro de antibióticos, Es decir, usar ese, el time out de 48 horas es perfectamente razonable eh, en este tipo de pacientes. Volviendo al caso inicial, entonces cuando uno ha hecho el análisis eh, de qué, cuál fue la bacteria causante de la infección, yo tengo que haber valorado la presentación clínica, cómo se tomó el cultivo, qué bacteria creció, en cuánto tiempo creció para hacer una correcta valoración. En el caso señalado, la Pseudomona originosa será el agente causante y el estafilococo epidermides lo consideraré un contaminante y por lo tanto no tengo que usar antibióticos. Recordando además que los coagulazas negativos tienen en general una resistencia del 50% para la oxacilina, por lo tanto, no me queda otra alternativa que usar fármacos como vancomicina o linezolid. Por lo cual, el hacer esta juiciosa discriminación de que es un contaminante me va a ahorrar usar fármacos que además pueden ser nefrotóxicos, que además requieren una valoración farmacocinética, farmacodinámica. Entonces, es bien importante que tengamos la consideración de hacer esta, esa estandarización de la toma de evocutivos. Cada cierto tiempo debemos reunirnos las personas involucradas para hacer el análisis de, de lo que está pasando, para lograr mejorías, para hacer resultados. Uno va a tener puntos críticos eh, diferentes según la institución en la que trabaja y ese análisis te va a permitir cada vez tener mejora de resultados. Pero no, no quiero terminar sin antes poner este, esta gráfica que a mí me parece súper interesante, que tiene que ver con la contaminación, con las infecciones asociadas al catéter, etcétera, etcétera. Este es el balance de Scorecard, que es una metodología de gestión estratégica en la cual eh, este, el objetivo es convertir la estrategia en acción y resultado y para eso yo como institución voy a analizar a mi paciente, los procesos de mi institución a, a la, al personal que trabajo conmigo y, y, y al costo financiero que significa eh, eh, que mi institución más en forma interesante este es el Balance Score de una prestigiosa unidad de cardiología eh, de Buenos Aires y fíjense en, en, en el paciente cuando evalúo cómo está funcionando mi institución, veo cuántas infecciones globales he tenido, cuántas infecciones por catéteres he tenido, cuál es la satisfacción de mi, de mi paciente. Cuando evalúo la persona y estructura, veo cuál es su clima laboral, cuál es la evaluación del desempeño y fíjense este detalle súper importante, lavado de manos. Para esta institución, tener una persona competente. Es igual de importante el que se lave las manos. Repito, si no se lava de la mano, me explico mejor, si no se lava de la mano, así sea una persona con buen desempeño, bueno, no, no, me, no me interesa esta persona, me, me, me perjudica en la institución. ¿no? Tiene que ser una parte intrínseca de, de, de, del personal el que se lave la mano. Así como exijo que sea honrado, así como exijo que sea eficiente, tiene que lavarse la mano. Si no, no me sirve, porque me genera un obstáculo tremendo a la institución. Obviamente, cuando evalúo procesos, voy a ver adherencia de guías, cumplimiento de bundles, adherencia de toma de cultivos, etcétera, etcétera. Pero fíjese, ahí también está metido lavado en manos. Y obviamente, todo esto repercute en un costo financiero. Entonces, les invito nuevamente que recapacitemos, internalicemos en nuestro quehacer cotidiano, en la atención de nuestros pacientes, el lavado de manos. Y eso es todo lo que les quería decir esta mañana y con mucho gusto acceder a las preguntas que ustedes crean convenientes